En esta lección te voy a enseñar las dos formas para trabajar con documentos nuevos en Illustrator. La primera forma para crear un documento nuevo es dirigirnos acá arriba al menú y poner nuevo, control N. Esperamos unos segundos y esta ventanita apareció desde la versión 2017. Voy a dar clic en cerrar. La segunda opción es dar clic donde dice crear nuevo y tienes la misma ventana. Dividida en... Eh, documentos previamente establecidos para que accedas a ellos, si es impresión, si es web si es dispositivo móvil me voy a quedar aquí donde dice guardado para explicarte lo siguiente, vamos a suponer que tienes un flujo muy constante del mismo tamaño de documento, pues se va a guardar aquí das a clic guardado damos un clic aquí y accedemos de manera directa a nuestro documento vamos a elegir aquí impresión y quiero que veas lo que está acá abajo. Estas son plantillas previamente establecidas que tiene Ilustrador. Digamos que te ha gustado esta que está aquí. Nos va a dar unas características. Sobre todo que la puedes descargar de Adobe Stock. Adobe Stock es un servicio gratuito de Adobe. Donde puedes subir tus documentos, tus plantillas, logotipos, animaciones, fotografías. Adobe te las da vendiendo. Ellos se quedan con un porcentaje mínimo de la venta. Y a ti te dan el resto. Es algo espectacular. Ahora te está indicando... Eh, que este es el día por San Valentín, las características que este tiene, el tamaño que este tiene, y antes de descargar puedes previsualizarlo. Si te gusta, pues lo descargas y empiezas a trabajar sobre ilustrador. O podamos clic aquí donde dice eh, cerrar la previsualización. Recuerda, todos, absolutamente todos, vienen con plantillas cargadas. En lo que va del curso, nosotros vamos a elegir lo que es impresión a 4 de manera horizontal esto simplemente es por previsualización o visualización del documento en el área de trabajo y en vez de puntos vamos a elegir centímetros antes de dar clic en crear esta opción que dice opciones avanzadas está previamente configurada para impresión para que salga esto muy bien déjalo ahí no lo cambies vamos a elegir la opción que dice más configuración damos un clic ahora si estás familiarizado con la versión 2015 de Illustrator esta ventanita es bastante común, bastante familiar. ¿OK? Entonces, a partir de la versión 2017 nos cambiaron a esto. Pues lo que tienes aquí donde dice perfil, impresión, web, dispositivo móvil, también lo tienes exactamente acá arriba. Mira cómo optimizaron esta ventanita y cómo nos guardaron aún esta para recordar que los viejos tiempos siempre son mejores. Puedo dar clic en crear documento y accedo de manera directa a Illustrator o simplemente clic en crear aquí. Voy a poner cancelar. Y voy a dar clic en crear. Y ahora sí, bienvenido a Ilustrador. Qué gusto nos da saber que estás completando paso a paso todo este curso que está diseñado para ti y tu crecimiento profesional. Te invito a suscribirte a mi canal, activa la campanita y nos estaremos viendo en la siguiente lección. Chao.